aquí estamos con Pep. Eh, Sebas todavía no ha podido llegar, que es también uno de los uh, franquiciados que van a abrir en este centro en Manacor. Hoy es el primer día, inauguración. Así que enhorabuena. ¿Estás contento? Muy contento, con muchas ganas y la verdad, muchas emociones. Muchas emociones el primer día Obvio. y muy contento, la verdad. Nervios, sí, nervios. Es, es normal, pero sabes que no estás solo. Siempre alvato te va a ayudar con todo el personal, con toda la protección que conlleva a una inauguración, que es normal que esos nervios entren, pero cuando estás acompañado, se pues soporta mucho. Así es, así es. Así que vamos a darlo todo. Vamos a la firma Vamos. Llevo 20 años asentado detrás de un volante, buenos días, buenos días, adiós, buenos Te llevabas días, un taxi. taxi, y tenía que hacer un cambio en mi vida. He hecho un cambio en mi vida, no solo físicamente, sino de todo. Y de hecho también el proyecto este es la iniciativa de, para seguir para adelante y es lo que me faltaba de uh, del empujón. Y tu primera impresión, ¿qué te parece al Battle, todo el equipo que te estamos dando este impulso? Este, la verdad este, que este hay impulso? mucha preparación, gente muy preparada, gente que te ayuda para todo, lo que hemos comentado en redes sociales, en grabaciones, un manager, o sea, la verdad es que te sientes muy respaldado. Dices, Te no, pongo el nombre, te doy la franquicia y ya te buscas te la, busca vida". la vida. No, al revés. Te sientes muy respaldado por todo. Consejos, ayudas, si necesitas aquí, ponlo aquí, te ayudo los mismos compañeros de otras franquicias. Por eso, la verdad es que está, está muy bien. En el minuto uno que entra un franquiciado es verdad que lo que hacemos es activar un WhatsApp, un grupo, sí. un grupo porque somos totalmente transparentes. Y es verdad que ahí en el momento que a lo mejor te dice, es que ya está la solución. Sí. es que ya tiene la solución.